Buenas tardes. Hola. A, a nuestra Educharla de hoy, eh, el docente, el código y la escuela. Hace más de un año hablábamos ya en este espacio de las Educharlas sobre el tema del pensamiento computacional y su importancia, la importancia de, de su enseñanza en la escuela. Hoy retomamos el tema, pero centrándonos en el papel del docente como dinamizador de este aprendizaje y motor de cambio. Para comentar los avances que se están llevando a cabo en las aulas y en, el, en la formación del profesorado, tenemos aquí a las siguientes invitadas. Patricia Díaz, asesora técnica docente del área de experimentación en el aula del INTEF. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Estela. Y también con Elena Gorostiza, responsable de Alianzas Internacionales de Code.org. Buenas, buenas tardes, tardes. Buenas tardes, un placer y muchas gracias por invitarnos. A ti por venir. A todos los que nos estáis viendo en directo, recuerdo que podéis participar a través del chat que atiende nuestra compañera Inmaculada Plaza. Buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Estela, y buenas tardes a nuestras invitadas. Mm, quería comenzar hablando del proyecto que está desarrollando el Inter desde, desde vuestro área. Patricia, eh, lleváis a cabo el proyecto Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial. Eh, ¿Nos podrías hacer una rápida introducción a este proyecto, por favor? Sí, sí, Estela. Mira, la, la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial es un proyecto de investigación que se, vamos, de experimentación, más que de investigación, de experimentación, que se realiza en base a convenios que están firmados con las distintas comunidades autónomas. Su objetivo es potenciar la enseñanza del pensamiento computacional y la inteligencia artificial en las aulas. En este curso, en la edición de este año, la temática de la escuela ha sido la inteligencia artificial y el proyecto se ha dividido en tres niveles. Un primer nivel dirigido a docentes que imparten sus clases a alumnos de cinco años de infantil y de primero a tercero de primaria, con los que se ha trabajado el pensamiento computacional y la inteligencia artificial con actividades desconectadas un nivel 2 dirigido a docentes de cuarto a sexto de primaria y primero y segundo de la ESO. Con ellos se ha trabajado Scratch y aprendizaje automático con Machine Learning for Kids. Y un nivel 3 dirigido a docentes de tercero o cuarto de la ESO, bachilleratos y FPs. Y se ha trabajado con ellos App Inventor y aprendizaje automático con Machine Learning for Kids. Uh -huh. Elena, vosotros desde Code, ¿cómo describiríais el proyecto y, y qué razones os impulsaron a embarcaros en este tema? Bueno, Code.org nace en Estados Unidos hace en, en el 2015 porque eh, el CEO y fundador, Javi eh, Partovi, eh, crea un vídeo eh, con, eh, con, con sus amigos, que son los amigos de Silicon Valley, porque él, pues bueno, hizo una empresa, fue empresario, hizo mucho dinero y decidió en un momento de su vida hacer filantropía. Entonces lanza un, un, un vídeo en el que cuenta la importancia de la programación y la cuenta a través de, de, de, de gente como Bill Gates, Jess Bezos, bueno, todos los CEOs de Dropbox, de los unicornios. El vídeo tuvo tanto, tanto éxito que más de 15.000 profesores escribieron a Code.org para que, para, por favor, trajeran la metodología y les enseñaran cómo llevar la, la programación a las aulas. Y ahí empezó eh, Code.org. Code.org hoy es una plataforma de contenido de programación. Es la plataforma más importante del mundo. Eh, no sé si conocéis Khan Academy, que es eh, la escuela también de, de mayor número de alumnos del mundo. Pues, nosotros dotamos eh, eh, a Khan Academy de eh, todos sus contenidos de programación. Y así nace Code.org, porque había una, una, un gap de información muy importante en la sociedad que no sabía que esto era importante en Estados Unidos. Este gap existe en España. Más de un 86% de, de las familias españolas no sabe la importancia del pensamiento computacional, porque también hay una brecha de, de capacitación. Eh, eh, no hay, pues, o sea, habiendo mucho... Hay mucho paro, sin embargo, hay miles de puestos de trabajo que no se pueden cubrir por falta de profesiones STEM y también porque hay una brecha de género. Parece mentira, pero las niñas siguen eh, no interesándoles la tecnología o las profesiones STEM. Entonces, se decidió eh, crear Code.org con contenidos eh, y una metodología propia. Hay contenidos desde los cuatro años hasta eh, los 16 años, diría yo, Vale, eh, y eh, los contenidos son apropiados y adaptados a niños, a profesores, incluso padres. Y empezamos a, a, a, dar, eh, bueno, a enseñar a los niños, pero nos dimos cuenta que la clave eran los profesores. Porque claro, cuando tú enseñas a un profesor y ese profesor lo imparte en el aula, eh, esto coge una velocidad que es exponencial. Así que ahora pues eh, somos los que eh, eh, entrenamos básicamente a todos los profesores de Estados Unidos y con, tenemos un curso que es el que hacen ellos, que se imparte en 28 horas y que realmente es un éxito y que los profesores recomiendan y porque es muy fácil y muy, sobre todo te enseña a cómo llevar esto al aula de forma transversal. No sé si me he enrollado mucho Estela, perdón. No, perfecta, perfectamente nos las has explicado. Además, bueno, queríamos, queríamos hablar un poco del pensamiento computacional, porque aunque en la anterior, bueno en la, en la, de la charla de, del año pasado, ya, ya estuvimos haciendo hincapié en la importancia del pensamiento computacional, así que me gustaría que, que dieseis unas pequeñas pinceladas de, sobre por qué hay ese interés y, y por qué es tan importante, por qué se ve esta necesidad de de incluir el, el tema del pensamiento computacional en el aula. que eh, Empezamos contigo, Elena, si quieres. Sí, bueno, está, está demostradísimo que cuando tú eh, haces tus primeras líneas de código y si las haces a, a edad temprana, pero nunca es tarde, yo las he hecho teniendo casi 50 años, te das cuenta que cuando estás haciendo código, lo que estás aprendiendo es matemáticas, es lógica, Estás resolviendo un gran problema, lo has acortado en pequeños problemas y lo resuelves en pequeños problemas. Estás haciendo creatividad, estás eh, eh, haciendo pensamiento crítico. Recoge mucho, o sea, Fomenta muchas habilidades que además son las habilidades que ahora se piden en los empleos y que todavía no están implementadas en las escuelas. Entonces, eh, y además se hace de una forma muy lúdica. Entonces, por eso pensamos, y está muy demostrado, de hecho ahora mismo Code.org está asesorando al informe PISA de cómo introducir esto y, y qué impacto tiene, porque está muy demostrado que cuando tú eh, tienes contacto con la programación y por tanto aprendes el pensamiento computacional, estás, eh, estás ayudando a que los niños sean mejores en sus asignaturas troncales. Estás ayudando a un niño a ser mejor en las matemáticas, a ser mejor en la literatura, porque estructura su cerebro, lo ordena, es más creativo. Entonces, eh, es, es muy importante lo que estamos diciendo, ¿no? Estamos diciendo que todo el mundo debe ser programador, que si, bueno, finalmente les gusta, y tienen interés por eso, pues eh, tienen suerte porque, bueno, pues hay mucho empleo en, en, en esa categoría, pero lo que estamos diciendo es eso, que los, eh, los, eh, eh, los empleos del futuro están basados en, en la ciencia, en la tecnología, en las matemáticas y, y es, eh, los niños tienen que, que, que aprenderlo porque si no, pues se van a quedar mm, rezagados en el empleo y no van a competir como los niños de, de otros países, ¿no? Es un lenguaje que ahora mismo tienen que aprender como en su momento lo fue en inglés. No sé qué opinas, eh, Patricia. Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo con, con todo lo que dice Elena. Yo destacaría, aparte de, de todas estas habilidades que nos ha, ha comentado Elena, también un poco la capacidad de análisis que se desarrolla con el pensamiento computacional. Eh, el como decía ella, el, eh, la, el pensamiento crítico y la perseverancia cuando te encuentras un error, el intentar, intentar, intentar hasta que lo consigues. no. Ese trabajo de la frustración que yo creo que, que a los alumnos les viene muy bien. El aprender a aprender que ya está introducido como competencia se trabaja súper bien desde el pensamiento computacional. Y si además eh, les pones a trabajar en equipo, les ayudas a a un aprendizaje colaborativo que les viene muy bien, todas estas habilidades les vienen muy bien, se dediquen a lo que se dediquen en un futuro en el terreno laboral. Además, yo creo que es importante el trasladar, que como decía Elena, el pensamiento computacional no es un tema de matemáticas o tecnología. Ahora que está tan de, de en boga el tema de la inteligencia artificial y que es algo que que se, se, se ve tanto en nuestro día a día, nos damos cuenta de que eh, en este tipo de temas caben cualquier carrera, cualquier perfil que se utilice, que, o sea, que se estudie. Pues hay gente de lingüística que se está, eh, está trabajando con programadores para desarrollar eh, aplicaciones de inteligencia artificial, de reconocimiento de traducciones y demás, eh, lo que abre este mundo a todo el mundo, a, to, a todos los perfiles. Y eso yo creo que es un, un motivo por el que hay que mm, a, acercar el pensamiento computacional a, a todos nuestros alumnos. Y como decía antes Elena, yo creo que en realidad aquí la piedra angular pues son los docentes. Si lo acercamos a los docentes, ellos se van a encargar a, de transmitir todas estas habilidades a sus alumnos. Precisamente. El, el, el banal, uy. Perdona, que tu mente, me encanta el, el punto que, que ha dado Patricia de la frustración, o sea, la resiliencia, es, me parece un punto que es, que es verdad que se trabaja muchísimo y que va un poco, mmm, que es necesario actualmente, porque los niños enseguida es lo que no me funciona lo dejo, todo es la inmediatez. Entonces, este es un punto que nosotros nunca lo hemos puesto, te lo copio, porque sí. es verdad, sí, sí, sí. que es muy importante. Y añadiría uno más todavía. Nosotros lo, lo comparamos muchas veces con el inglés de, de, de, de la generación anterior o incluso... Por cultura general, ahora mismo estamos hablando que el, el algoritmo, lo estás permanentemente oyendo, ¿qué es un algoritmo? Bueno, pues nosotros y con una formación hasta en desconexión, sin, sin ordenadores, somos capaces de en dos minutos enseñarle a un niño qué es un ordenador de una manera que no se va a olvidar para nunca, porque es un concepto y, y lo va a entender. Pero es que además no es solo un lenguaje como el inglés que te permite entender el mundo que te rodea, porque si nos va a rodear toda, todo de tecnología y si no lo entendemos... perdonar, que lo tenía... Perdonad, nos va a rodear un mundo que si no, no vamos a saber entenderlo. Entonces, eh, eh, también yo digo que se diferencia del inglés en el que eh, la, la programación nos da poderes, porque si tienes una idea, puedes ejecutarla, puedes crearla. Y eso te da muchísimo poder y, además, es muy eh, inclusivo, ¿no? Es muy igualitario, además. Eh, nos comenta nuestra compañera Inma que tenemos eh, unas cuantas preguntas eh, desde el chat. Eh, Inma, ¿las comentas tú, por favor? Hola, sí, las comento. Eh, creo que, bueno, puedo... Pasaros las de una en una para que así sea más sencillo. La primera pregunta que nos hacen es: ¿por dónde puede empezar un, un docente que quiera empezar a implementar eh, el pensamiento computacional en su, en su aula? Y justo, mira, eh, bueno, contestad quien quiera, pero tengo aquí el proyecto de formativo que nos iba a comentar Patricia, ¿quieres silvanarlo con esto? O? Eh, sí, bueno, eh, un docente puede empezar. Yo creo que, que a día de hoy hay muchos recursos, hay muchas, mucha formación para, para los, do, los, los docentes. De hecho, la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial pues es un ejemplo. La página de code.org es otro ejemplo. Eh, hay muchísima formación para, para poder empezar, para poder empezar a sentirnos seguros y cómodos nosotros. Una vez que, como docente, te sientes seguro y cómodo, se te ocurren multitud de situaciones en las que poderlo poner en práctica en el aula entonces eh, yo yo empezaría por ahí empezaría por formarme dentro del pensamiento computacional y la inteligencia vamos el pensamiento computacional me sale ya lo de la inteligencia artificial porque como va en el título de la escuela ya me sale de tirón pero yo empezaría por formarme y por ver qué posibilidades eh, me ofrece el pensamiento computacional en las materias que yo imparto nosotros en, la, en el pensamiento o sea en la escuela tenemos docentes de todo tipo de asignaturas, desde eh, matemáticas, tecnología, que es lo más habitual, hasta educación física, religión, eh, plástica, da igual. El, eh, una vez que entiendes cuáles son eh, los mecanismos y las habilidades que desarrollas, eres capaz de aplicarlo a cualquier, a cualquier circunstancia, a cualquier situación. Nosotros solemos invitar a, a los profesores a que se metan en el en un concepto que creó precisamente el fundador de Code.org que se llama la hora del código. La hora del código es un taller que dura una hora y que está creada para desmitificar todos los miedos. Cualquiera puede hacerlo. Yo lo he hecho. Eh, y ahí es cuando te das cuenta de todos estos beneficios que tanto Patricia como yo os hemos contado. La hora del código, además... En code.org está establecida de una manera que tú, son talleres de una hora, tienes un montón. Los puedes elegir de Minecraft, de Star Wars, de Frozen, de, tienes para, para todas las edades, eh, para todos los géneros eh, y cualquiera puede iniciarlo. Para iniciarlo además, eh, te, puedes iniciarlo como profesor de manera que te va guiando muy fácilmente y te da todos los materiales incluso como para publicitarlo en, la, en, la, en el aula. Hoy vamos a hacer una hora del código juntos. Y tanto profesor como niños aprenden juntos y es muy divertido y es una manera muy, muy fácil de iniciarse. Y luego, además, nosotros tenemos eh, lo que llamamos el CS Fundamentals, que es un, un curso de 28 horas que es gratuito, que está en la plataforma, eh, que es muy fácil de realizar y que os invitamos a todos a, a, a meteros en code.org, encontráis este curso, CDS Fundamentals. Es un curso que te habilita eh, pues para llevar de, de manera fácil eh, lo que decimos, a cualquier asignatura, el, el pensamiento computacional. Eh, la siguiente pregunta que tenía, Sigma... Sí, la siguiente pregunta está muy relacionada con lo que habéis comentado, habéis hablado de beneficios para diferentes áreas que igual no asociamos directamente con, con el ámbito tecnológico, de la programación. Nos han preguntado por ello, ¿qué beneficios puede tener aprender a programar, por pues, ejemplo, yo que sé, en lengua, en sociales, en asignaturas que quizá o filosofía no están tan directamente vinculadas a esta, a esta área de lo, de lo tecnológico y, y de lo computacional? Sí, eh, como os comentaba antes, eh, dentro de, de los docentes que utilizan el pensamiento computacional en el aula, eh, los beneficios son para cualquier tipo de materia, porque eh, en todas las materias se necesita hacer análisis de situaciones, en todas las materias nos encontramos con problemas que hay que descomponer en trozos más pequeños para poder abordar, eh, en todas las materias podemos encontrarnos eh, que nos encontramos con, un, con una dificultad que nos cuesta y tenemos que perseverar hasta conseguirlo. Estamos hablando de mm, habilidades y estrategias transversales que sirven para, para todas, para, además es que nos sirven para nuestro día a día después, eh, de una manera totalmente transversal entonces no es que el pensamiento computacional tenga beneficios para otras materias, es que la manera de pensar, eh, que, que entrena el pensamiento computacional sirve de manera transversal a todas las materias que del, del currículo del currículum actual no sé si estarás de acuerdo conmigo Elena absolutamente, has dicho la palabra o sea, te entrena el cerebro Programar, programar entrena el cerebro, lo estructura de, de cierta manera que te ayuda en, en todos los ámbitos de tu vida. Eh, pero en todos es en todos, A eh, abordar los problemas, a escribir, eh, es, es una... Desde luego que si lo haces en tu clase de matemáticas es muy obvio. No es tan obvio que lo lleves a tu clase de, no sé, de, de geografía. Pero bueno, si lo llevas a la clase de geografía, estás entrenando a los niños también porque... Puedes poner un taller que los hay de, de miles de cosas, de, de, de, de países, de, de localizar los países. De, o sea, hay, hay miles de juegos que te pueden ayudar en tu asignatura mientras estás entrenando todas estas habilidades que decimos que van a hacer a los niños desarrollarse bien en tu asignatura. Entonces, es, es, es, es, creo que es la palabra clave. Es un entrenamiento... Eh, que te viene bien para todos los ámbitos y mm, para desarrollar todas las habilidades que, que ahora se nos exigen y, bueno, que, que realmente han sido buenas de siempre, ¿no? ¿Cuántos niños dejan las matemáticas o, mm, de, o, o, o, o todas las asignaturas, ¿no? el fracaso escolar? Eh, bueno, pues esto es, está demostrado que reduce el fracaso escolar. Porque es una manera de enseñar que es muy atractiva, para, es una manera de enseñar del siglo XXI. Entonces, es muy atractiva para los niños que han nacido y que son digitales en este siglo. ¿no? Entonces, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Patricia, ¿no? que es, es entrenar el cerebro. ¿nos podrías contar un poco el proceso de desarrollo de vuestro proyecto de Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial y a ver si así los profesores eh, se animan a, a apuntarse? Sí, desde luego, Estela. Mira, la, la inscripción a la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial eh, la realizan las comunidades autónomas. Eh, esto... Eh, como os comentaba antes, este, este proyecto está conveniado con las comunidades autónomas y son ellas las que se encargan de seleccionar a los candidatos eh, que van a participar. Eh, al tratarse de un proyecto de experimentación, el número de plazas que tenemos es limitado y entonces esas plazas que tenemos se reparten entre las comunidades que son las que de alguna manera nos eh, hacen esa selección y nos pasan cuáles son los candidatos que van a, van a participar. El proyecto se divide en dos partes. En la primera, los docentes reciben formación sobre la temática que se trata en cada edición. En el caso de este año, por ejemplo, pues la inteligencia artificial. Esta formación se ofrece a los docentes en un formato tutorizado y suele venir a ser durante el primer trimestre del, del curso. Como resultado de esta formación, los docentes realizan una propuesta didáctica que luego ponen en práctica en, en el aula en la siguiente fase. La formación que se realiza durante esta fase es práctica y está dirigida a que los participantes eh, adquieran las destrezas necesarias para luego poder implantarlo en la propuesta de que diseñan. Luego, después de esta primera fase, viene una segunda fase que es la de la implantación. Durante esta fase, eh, lo que hacen los docentes es poner en práctica la propuesta realizada en la fase anterior y como objetivo tiene llevar esos conocimientos que han adquirido los docentes al, al aula a los alumnos. Un poco en la línea de lo que decía Elena de eh, podemos intentar formar a todos los alumnos, pero es que si formamos a un profesor, ese profesor se va a encargar de trasladar estos conocimientos y estas habilidades a todos sus alumnos. La puesta, esta propuesta que, que crean los, los docentes está formada por un mínimo de cinco sesiones. Y la idea es que cada docente cree esa, esa propuesta en función de, de la tipología de alumnado que tiene y en función de la asignatura desde donde él quiere llevarlo a la práctica. Eh, la eh, a ver, que me he perdido... Vale. Al finalizar esta fase, eh, lo que hacen los docentes es realizar una memoria y en esa memoria nos cuentan un poco pues, qué actividades han desarrollado, qué ventajas y qué propuestas de mejora harían de cara a, a, hacerlo, a realizarlo otro año respecto a la propuesta inicial que habían hecho. Al mismo tiempo que se está haciendo esta implementación, eh, se recogen datos y se analizan para realizar una investigación que mide el impacto de la formación del profesorado en el alumnado. Esta investig eh, investigación, que este curso verá la luz seguramente hacia noviembre, eh, está realizada por, por entidades universitarias y organizaciones con gran trayectoria en, en el estudio del pensamiento computacional. Para nosotros es muy importante no solo formar a los profesores, sino también medir qué impacto tienen esas formaciones en los alumnos y cómo y si realmente eh, estos alumnos están aprendiendo a pensar o están aprendiendo las habilidades que supone el pensamiento computacional. Y en resumen, más o menos ese es el proceso que se lleva con, en, en la Escuela de Pensamiento Computacional. Nos ha entrado una pregunta sobre la Escuela de Pensamiento Computacional. Uh -huh. Inma, por favor, ¿nos, ¿nos la puedes lanzar? Sí, hola Patricia, nos preguntan sí. si los docentes de infantil se van a poder matricular de nuevo el curso próximo en la Escuela de Pensamiento Computacional. Sí, nosotros eh, la escuela, nos, a ver, nuestra intención es que el pensamiento computacional no llegue solo a, a niveles superiores. El pensamiento computacional se puede enseñar desde infantil. Se puede enseñar desde infantil con actividades más sencillas, actividades desconectadas que no requieren dispositivos y se puede acompañar a los alumnos en el aprendizaje a lo largo de toda su formación. Entonces, nosotros vamos a seguir dirigiendo la, la escuela a, lo, a los docentes de todos los niveles educativos. Elena, vosotros también estáis llevando a cabo actividades formativas para los docentes. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué seguimiento y qué resultados estáis obteniendo? Sí, bueno, nosotros eh, también, nuestros objetivos son eh, sensibilizar, es decir, informar de la importancia de esto a la sociedad, y ahora os contaremos cómo lo hacemos, formar y medir, porque como bien dice Patricia, si no medimos, pues no no podemos ni mejorar ni saber qué impacto te, estamos teniendo, ¿no? Entonces, actualmente estamos dando el, el CS Fundamentals, eh, que es nuestro curso estrella para profesores, lo hacemos también tutorizado, eh, se está adaptando, a veces se hace dos horas en, en tres semanas, o bueno, se adapta en función de, de las fundaciones, lo estamos haciendo a través de fundaciones, en función de, las, de la petición de, y de la, la disponibilidad de los profesores, y, efectivamente, luego les pedimos que lleven eh, las horas de código a clase, eh, que empiecen a dar, eh, pues eso, que tengan, eh, que empiecen a traer diferentes talleres de hora del código para ver cómo va evolucionando, qué impacto tienen los niños, cómo los reciben, qué barreras... Además, hacemos un, un, un estudio de opinión primero, ¿no?, qué barreras tiene si lo conoces, si no lo conoces, si cree que va a mejorar en esto, y luego es qué piensas ahora que lo has hecho, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es importantísimo que, que lo midamos entre todos, nosotros colaboramos además mucho con el INTEF y, y ¿no? tenemos que estar alimentándonos porque lo, esto es muy importante para, para nuestros hijos y para la competitividad del país, entonces, eh, cualquier dato y mejora, pues, eh, es importante que, que, que la implementemos, desde luego. Cuando te hablaba de la sensibilización, nosotros, eh, que es un objetivo importante que tenemos, eh, y que pensamos además que, que, que es prioritario porque la, las familias españolas, o hay un estudio que dice que el 86% de las familias españolas no saben lo importante que es esto, ni siquiera los jóvenes, hay un 76% de jóvenes que no lo saben. Entonces, nos parece muy importante eh, trasladar el mensaje. Nosotros lo hacemos pues, eh, apoyándonos en instituciones públicas, apoyándonos en empresa privada y en referentes sociales. Estamos uniendo a periodistas, deportistas, profesores, eh, a, a todo el que podemos que tiene un, un altavoz ¿no? en, en la sociedad, los niños, los influencers. ...para poder trasladar el mensaje y que no nos quedemos atrás como nos ha pasado un poco con el inglés, ¿no? Que todavía salen, salen generaciones que no hablan inglés, eh, pues que no nos pase. Porque eh, sin el inglés se puede vivir y trabajar el día de mañana sin, sin conocer el lenguaje de las máquinas. Puede que la gente sufra y, y puede que se creen muchas desigualdades. Entonces, eh, creemos que es muy importante que, que todo el mundo, y además hay herramientas y, y los profesores tienen plataformas, los niños también tienen plataformas, eh, muchas de ellas gratuitas. Entonces, es muy importante que traslademos, que, que nos tenemos que poner en marcha, ¿no? Que, que ya llegamos tarde si no lo hacemos. Eh, Patricia, me gustaría preguntarte por el feedback de los profesores en cuanto a a la implantación en el aula. Eh, los pros y contras que, que han encontrado en, en ese proceso de implantación. Bueno, eh, el, puedes contar? Sí. Sí, mira, el feedback de, del profesorado que participa en la Escuela de, de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial es muy positivo. Eh, incluso en un curso como hoy, o sea, como el de este año, en el que ha sido complicado eh, la, eh, por las restricciones, el, el acceso a las tecnologías, en muchos casos las aulas, eh, pues estaban un poquito restringidas. El, había profesores que nos contaban, bueno, es que yo tengo que entrar, limpiar, eh, sal", y, y entre que limpio, de entro y limpio y salgo y, pues al final se me ha ido la mitad de la clase y me ha costado un poco sacarlo adelante, eh, la semipresencialidad. A pesar de todo, eh, los profes se, se, se sienten muy muy satisfechos con, con el proyecto. Lo que nos cuentan es que, pues que las actividades que, que han propuesto a sus alumnos mejoran su motivación. Mejoran también pues las habilidades como la de aprender a aprender o el trabajo en equipo. Eh, mejoran pues todo lo que hemos estado comentando antes, todas esas estrategias que son tan útiles, eh, ellos ven como sus alumnos en tan solo cinco sesiones eh, que han podido poner en práctica algunos de ellos, porque claro, la situación ha sido bastante complicada, ellos ya ven Todas esas mejorías en su alumnado, sobre todo nos hablan muchísimo de la motivación. El presentar la asignatura desde otro punto de vista eh, hace que el, que el alumno la reciba también de, de otra manera. Eh, como te decía antes, durante la realización del proyecto hemos contado con participantes que lo han implantado en todo tipo de asignaturas. Eh, normalmente, matemáticas y tecnología, pues lo que más, pero nos han contado que, que lo han podido implantar y que han podido trabajar desde cualquier prácticamente cualquier área y, y se, los profesores yo creo que al final es, son personas muy creativas que, que son capaces de desarrollar actividades súper interesantes eh, dentro de su materia utilizando las estrategias los contenidos los conceptos que, que les hemos contado eh, nosotros, nuestra intención, como, como, te decíamos, como te decía antes, es llegar a profesores de todos los niveles. Eh, da gusto ver a los niños de infantil eh, aprendiendo instrucciones como si fuesen robots. Eh, unos niños les, les dan instrucciones y los otros niños cumplen como si fueran robots. Ese tipo de actividades se pueden llevar desde niños muy pequeños. Eh, Claro, esto es una tarea complicada porque en realidad eh, llevar eh, este, o sea, unos contenidos a los profesores en una di diversidad de temáticas como la que tiene el pensamiento computacional, que es muy amplia, y a una diversidad de niveles, como la que tiene el profesorado, que también es muy amplia, tenemos profesores que tienen muchísimo miedo a empezar con este tema porque no lo han visto nunca, y tenemos profesores que se dedican a ello, como son los profesores de tecnología o los profesores de FP. Eh, a nosotros nos gustaría abarcar todo este abanico de, de, de posibilidades y ese es nuestro objetivo de cara al curso que viene. Nosotros queremos intentar llegar a todos los intereses y capacidades de todo el profesorado, de manera que cualquiera que, que quiera acercarse al pensamiento computacional pueda encontrar un contenido que le resulta afín y un nivel que le resulte asequible al nivel que, del que él parte. Eh, queremos poner en, en marcha una Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial mucho más variada y, y más completa. Inma, creo que tenemos una pregunta sobre este tema, ¿verdad? Sí, está relacionada con lo que ha estado comentando ahora Patricia y quizás es la pregunta del millón. ¿A qué edades, en qué nivel empezamos a trabajar la programación en el aula? ¿Cuál es la, la edad ideal, si es que la hay? A ver, aquí la diferencia es la programación o el pensamiento computacional. Claro. A un niño de infantil no les puede, ahí está Scratch Junior que es con flechitas y demás, pero es difícil enseñar a programar a un niño de infantil, eh, pero enseñarle a pensar cómo organizar las ideas para hacer un algoritmo, si se puede enseñar en cinco años. Este año ha habido profesores de las participantes en la escuela que han enseñado pensamiento computacional a niños de, de infantil cinco años. Y, y ha funcionado. Eso sí, no aprenden a programar porque todavía no tienen, no saben escribir. Entonces, los test que se le hace para comprobar sus avances o, o las actividades que se realizan con ellos están basados en dibujos, están basados en instrucciones sencillas, en movimientos corporales o en movimientos de figuras o en robots pequeñitos con los que jugar en el suelo. Todo esto les va adelantando, eh, les va entrenando, como decía antes Elena, va entrenando esa mente para... para en un futuro, enseñarles a programar. A programar como tal, pues quizá ya, no lo sé, segundo, tercero, cuarto de primaria podría ser. Sí, a mí me gustaría invitaros a, a que veáis eh, en la metodología Code.org. Nosotros tenemos bloques, eh, módulos para niños de 4 a 6 años, de 6 a 8, de 8 a 10 porque es una metodología que, que como bien explica Patricia, no, no se trata de que aprenden código, no aprenden Javascript, ni, eh, es una metodología que va por módulos. Y estos módulos lo que les enseña es el pensamiento computacional. Entonces, eh, es muy interesante porque puedes implementarla desde que son muy chiquitines. Pero es que incluso os diría que, que son muy, muy útiles y muy, eh, muy productivas las, eh, los talleres que son eh, sin ordenador, o sea, lo que llamamos el, el unplug, ¿no? en el que tú a un niño le explicas pues, que tienes un vaso, que tienes un, un lápiz y empiezas a dar órdenes, ¿no? lo que contaba Patricia de cómo un niño da órdenes a otro niño para que sea un robot. ¿no? Pues una secuencia de órdenes eh, le estás enseñando que es un algoritmo. Entonces, les, estás en les puedes enseñar el pensamiento computacional incluso sin un ordenador. Entonces, es muy, muy importante diferenciar el pensamiento computacional de, del lenguaje del código que hay que ir introduciéndolo efectivamente según van creciendo. Teníamos aquí una pregunta ahora Elena, para ti, sobre cómo, suma, cómo podían sumarse los docentes al movimiento del pensamiento computacional. Ya que bueno, de... es, son para nosotros tan claves que, que para mí es un lujo tener esta audiencia eh, os podéis sumar simplemente registrándoos en, en code.org eh, y ahí os metéis en, como profesores y tenéis todos los cursos, tenéis las horas del código. Nosotros todas las horas del código que hacemos, además, eh, precisamente el INTEF nos ayuda a difundirlas. Eh, con lo cual, por favor, cuando hagamos las próximas horas de código, os super invitamos porque siempre las hacemos con las hacemos siempre con gente atractiva para los niños. Pues, por ejemplo, la próxima será con el futbolista Arberoa. Entonces, enseñamos a los niños una hora del código con un futbolista o con una cantante, de manera que, que están atraídos por las dos cosas, ¿no? Y ahí el Inter siempre nos ayuda a difundir estas horas del código para que os sumáis y aprendáis que es una hora del código y después la hagáis en casa. En casa, quiero decir, en, en el aula. En casa también, si tenéis hijos... Eh, y esa es la, la, una de las maneras. Y otra manera, registraros en el curso de CD Fundamentals. Eh, nosotros, de todas maneras, eh, pasaremos al INTED todos los cursos que hagamos también para que podáis, los tutorizados, para que, para que lo tengáis y que, que podáis contactarnos cuando queráis. Perfecto. Eh, llegado a este punto, ¿qué mejoraríais? Eh, tanto en formación como en, como en aplicación en el aula. Así es. Yo, si hay que mejorar algo, sí. eh, mejoraría más que ahora mismo creo que hay cosas muy buenas, eh, lo que pasa es que no se conocen en cuanto a tecnología, herramientas, etc. Eh, lo que mejoraría seguro, seguro es la comunicación es el que esto llegue a los profesores, al 100% de los profesores, que esto llegue a los padres, que esto llegue a los chavales, que llegue a los jóvenes. Me parece que tenemos que, que comunicar, que es súper importante, y seguro que Patricia puede decir mucho más sobre la implantación en el aula, ya que es más experta en eso, ¿no? Pero la comunicación para nosotros es una de las debilidades eh, y, y el gap que hay de género también, ¿no? El, el que las niñas... Eh, ...se integren en esto. Eh, nosotros hablábamos con Fundación Telefónica, que sabéis quién es la Escuela 42, y dicen que es un poco dramático porque cada edición hay menos eh, niñas apuntadas, menos eh, mujeres. Y bueno, las mujeres no nos, o sea, no, no nos podemos quedar fuera de, de, del mundo que viene porque el mundo que viene va a ser pura tecnología... Entonces, eh, nos quedaremos, eh, tenemos el riesgo de quedarnos muy atrás y esto no puede pasar, ¿no? Entonces, mejoraría esos dos puntos. Eh, yo también lo que quizá mejoraría es eh, quizá la brecha digital. Yo creo que se ha avanzado muchísimo durante la pandemia, se ha trabajado mucho para, para conseguir que todo el mundo tenga algún dispositivo, esté conectado, pero sigue habiendo zonas en las que eh, cuando le planteas a un profesor qué tiene que implementar en el aula o tiene, lo que te dicen es, eh, bueno, es que yo no sé porque en mi centro eh, pues vamos un poco justos, o es que mis alumnos en casa no tienen conexión, no tienen, no tienen ordenador, y entonces es lo que puedo hacer en el centro. Entonces, esa brecha digital que aún sigue sigue existiendo. Eh, yo creo que es importante trabajarla de alguna manera, y luego dentro de esta comunicación de la, que habla, de la que habla Elena, creo que es importante que esto que estamos haciendo hoy, ¿no? el, el difundir, el, el sensibilizar eh, de la importancia a, a los docentes, porque eh, en un principio puede suponer un poquito, pues eso, de respeto, de, de susto, ¿no? El decir, me meto en esto, pero una vez que lo prueban, que se meten con ello, eh, hacen cosas maravillosas y estupendas eh, con los chavales, disfrutan tanto ellos como los docentes y, y yo creo que es algo que es muy positivo para todos. Yo yo mejoría, mejoraría esas dos esas dos cosas. Y en cuanto a la difusión de los proyectos, eh, ¿cómo lo mejoraríais? ¿Cómo se puede lograr que tenga más alcance y más impacto de cara a desatar ahí esas ganas de llevar la, el pensamiento computacional, la programación, estos proyectos al aula? Nosotros, este Code, eh, est estamos haciendo muchas horas de código eh, con, con esta gente que es eh, relevante en cuanto a impacto y audiencia. Eh, tenemos eh, planificados hacer al menos una, vez, una al mes. Eh, además, vamos a hacer una campaña digital en la que vamos a sumar a muchos referentes empresariales, artísticos, cocineros, deportistas. O sea, mucha gente que les estamos explicando lo importante que es esto, no solo para nuestros hijos, sino por la, para la competitividad del país. Y vamos a hacer una campaña en diciembre eh, en la que les sumaremos a todos y, y pondremos en sus bocas mensajes muy claves para que lleguen a, a las familias. ¿no? Y que, que este discurso, al igual que se pone, como, repito, un poco como, como el inglés, ¿no? que está en, en el discurso de las familias, lo importante que es, pues tenemos que conseguir entre todos que esto esté, eh, se ponga en las mesas de, de, de, de las familias. ¿no? Y, y ahí los profesores sois claves. O sea, eh, porque tenéis el contacto con los padres, porque tenéis el contacto con los niños, entonces, que, que vosotros hagáis esta sensibilización y que nos ayudéis a llevar este mensaje eh, sería el, el, el éxito garantizado. Yo, desde, desde el INTEF, aparte de la Escuela de, de Pensamiento Computacional eh, e Inteligencia Artificial, tenemos la web de CodINTEF, que ahora mismo eh, estamos remodelándola, eh, esperamos que pueda, estar, que, que pueda estar con vosotros en septiembre, eh, la nueva web en la que difundimos, pues, tanto recursos, propuestas didácticas eh, que los eh, docentes pueden llevar al, al aula eh, con sus alumnos, se, eh, eh, que se pueden filtrar por temática, se pueden filtrar por, por nivel, etc., como experiencias que ya han llevado otros docentes, que las han realizado ellos con sus alumnos y les han gustado, les, les han parecido que han funcionado bien y las han compartido, las han compartido con nosotros para, que, para darle visibilidad. Eh, aparte de, de esta parte quizá más, más práctica, pues tenemos la formación, la, una sección de formación donde aparece toda la formación tanto abierta como tutorizada como presencial que tiene el INTEF eh, relacionada con el pensamiento computacional, la sección de chicas STEM que tiene que ver pues un poco con lo que nos comentaba Elena, ¿no? Eh, trabajar esa, esa brecha de género que existe en, en las materias STEM para que las chicas vean que pueden, trabajar, que pueden trabajar de esto y, y que no nos quedemos fuera, no, se queden, no nos quedemos fuera las mujeres de este avance que supone el pensamiento computacional o, y luego colaboración con, con eh, entidades internacionales como puede ser Code.org que tenemos vamos a tener una, una parte dedicada, dedicada a ellos, o eh, la Code Week Europea, que, que es la iniciativa que, que un poco eh, incentiva o, o da visibilidad al pensamiento computacional en Europa. Es. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, eh, vamos a despedir esta educharla tan interesante en la que nos hemos centrado en el papel del docente como elemento imprescindible en el desarrollo del pensamiento computacional y en esa inclusión del pensamiento computacional en el aula. Nos vemos en la próxima educharla que ya será en el mes de septiembre. Disfrutad esta pausa. Estival, tan merecida después de un curso tan duro como ha sido este y un saludo a todos los que nos estáis viendo en directo. Muchísimas gracias y feliz verano. Nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego.